la compañía de teatro municipal muñoz seca que bueno es una compañía maravillosa hace muchas cosas artísticamente para los derechos de las personas que están bueno pues menos favorecidas no ya sea aquí o fuera no como en esta ocasión que también tenemos a Giovanka la presidenta de, la, de esta ong de esta asociación que se llama disca que es por los indios también de la india en este caso es para bueno pues una causa estupenda que es para dar uh, servicios sanitarios durante un año a estos ...de la India, en Jaipú concretamente... ...y que esta compañía lo ha hecho posible... ...han hecho una representación teatral... vista para Cenar... ...que bueno, es una comedia... ...y que de muchos enredos, ...de muchos enredos... ¿eh? Mucho enredo ...porque bueno, según ellos también me han contado... ...me han transmitido y tenemos imágenes de Yovanka... ...pero también yo quería empezar también con Yovanka... ...la presidenta de la asociación Disca... ...para que nos olvide esta asociación... ...tenemos imágenes de ella, entrevistas con ella... ...entonces vamos a hacer una introducción con ella... ...y luego vamos a ver esta representación no entera... Vamos a tener algunos, uh, algunos trozos eh, para que ellos sigan explotando esa obra, la revista para cenar, que, como he dicho, es una obra así, una comedia de enredo, un poquito de enredo, ¿no? Porque se trata de, bueno, pues de un señor que, bueno, pues la mujer se tiene que marchar por un familiar y él se queda, como decíamos, de Rodríguez en casa, e invita a una amiga y también a un amigo, pero bueno, parece ser que las cosas no le salen muy bien. Vamos a divertir un poquito con estos fragmentos que ellos nos han enviado y, bueno, pues la verdad es que le deseamos que tengan mucho éxito en todo lo que hace sobre, sobre todo Yovanka, que ella también dirige una clínica de medicina y que bueno, pues lo hace genial, lleva muchos años, me consta que la hemos entrevistado en muchas ocasiones, Yovanka es un amor de persona, ella misma colabora con muchas causas y desde que hace años que ella nos presentó pues esta ONG en la que ella también bueno, pues colabora muchísimo, incluso llevan material a escolar a ese niño a la India lo llevan ellos mismos, llevan pues todo el material que se necesita para que ellos aprendan, porque allí donde ella me contaba, pues no tienen libreta, ni lápices lo más mínimo, que aquí muchas veces lo vemos hasta tirado por el suelo, pues fijaros en algunos sitios, pues tienen esa necesidad, ¿no? y que la preparación y tener una educación y tener una cultura es importantísimo, porque así nos vamos a poder defender, vamos a poder luchar por nuestros derechos y vamos a poder ser personas realmente, la cultura es lo que nos hace ser personas el saber, ¿no? y cuanto más sabemos, más queremos aprender que ¿eh? como dijo el sabio, ¿no? yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuanto más eh, aprendemos, más inquietudes vamos a tener de aprender y de saber, ¿no? Y esto ellos lo tienen muy claro, de ayudar a estos niños y niñas que están, eh, bueno, sin medios eh, para educarse y tener una pequeña cultura y saber eh, ellos mismos pescar, ¿no? Y valérsela por sí mismos y desarrollarse, ¿no? Como persona. Entonces, eso hace es una labor muy, muy, muy consciente para esta, para esta causa. Así que, la verdad, enhorabuena, querido darle especialmente a yovanka y en esta ocasión también a esta compañía de teatro que me consta porque hay muchas cosas de ellos en las redes y que hacen cosas maravillosas y siempre para ayudar a otras personas así que fijaron ¿no? son personas que ya bueno pues tienen de mediana edad ¿no? entre 50 a 60 años una edad en la que ellos eh, bueno pues eh, cuando uno es joven realmente tenemos también otras inquietudes no tenemos a lo mejor pues, que atender a nuestros niños que son pequeños tenemos eh, también pues eh, ese, esa lucha ¿no? de trabajo atender la casa los niños eh, trabajar hacer, desarrollar varias labores no porque muchas veces las mujeres bueno hoy día también ayudan mucho los hombres y al, ...estamos concienciados de otra manera, ¿no?... ...a llevar la carga a medias... ...pero sí que en otros tiempos... ...pues sí que era así, ¿no?... ...la mujer es la que se encargaba más de la casa... ...de los niños, del trabajo... ...y un poco de todo, ¿no?... ...bueno, pues ahora las cosas han cambiado... ...y ya cuando se tiene cierta edad, ¿no?... ...cuando hemos pasado ya el meridiano, ¿no?... ...que hemos pasado ya, pues esta edad, ¿no?... ...de, lo, de a partir de los 50... ...pues como uno ya se relaja un poco más... ...y ya hay, hemos subido, ¿no?... ...esa primera cuesta... Y, y que todavía queda mucho por subir pero ya con otra mentalidad y con otra sabiduría de la vida porque es verdad que la adolescencia lo que es la juventud pues tiene un precio también ¿no? En la, la juventud la adolescencia es una etapa muy bonita pero que se paga un precio por ella por ese aprendizaje y pero ya como he dicho antes cuando se llega ya a cierta edad la verdad es que bueno tenemos que superar otros problemas que ya son los hijos son mayores y tenemos otra etapa de la vida ¿no? pero sí también que somos más conscientes también de no mirar para uno mismo sino mirar también para los demás ¿no? y eso es muy bonito como hace como ejemplo esta compañía que le mando un saludo yo no pude asistir eh, pero bueno pues me hubiese gustado muchísimo haber asistido pero le agradezco mucho esas imágenes que me hayan informado de ello para que yo a través de ello pueda también informar y concienciar a todos de, y de, y de que sepáis todo como noticia todo lo que se hace aquí en nuestra ciudad en esta costa del sol que queremos tanto vamos ahora a dar paso a esta compañía y ...y por supuesto a esta ONG, a Dicca... ...que lo hacen genial, enhorabuena. Bueno, Dicca eh, es una ONG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 ...solidarios, también benéficos... Uh, luego estamos muy activas con apadrinamientos... Uh, ...tenemos una lista de niños que necesitan urgentemente... ...niños y niñas que necesitan padrinos... ...entonces os invitamos a apadrinar por 20 euros al mes... ...estos niños primero pueden ir al colegio... ...no están en la calle... ...y, uh, y también tienen la comida... ...y tienen los zapatos... ...y también la medicación si hace falta". Muchas gracias, banca, y enhorabuena por el trabajo bueno, que hace todo el año, gracias, no solamente gracias, hoy. Gra gracias, gracias, Elena. Bien, gracias, gracias a nosotros. No, no puede ser, es absolutamente imposible. ¿Por qué no? Pues porque, porque, porque no la vi nunca y aunque la conocía digo yo a tu mujer, que que quería que Pero qué debería decir mi mujer? Pues muchas cosas, digo que no le puedo explicar que eres la mía. Mira, fran eres una persona adulta y responsable, ¿eh? y ya es hora de que tengas una novia como es de. Pero si ella sabe que yo no tengo ninguna novia. Y, eh, pues así le presentas a esta y se entera que tienes una. Y además, generar es... tu no, No, no, no, no, deja deja estar esos canelones Gracias. <tose> <tose> Ella ha dirigido esta obra y lo ha hecho bastante bien y, y le pido un aplauso para... pues ya sí que hemos terminado el paso a Giovanna. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir, por vuestra colaboración, por la fila por eh, esos tantos años que nos estáis eh, ayudando y apoyando. Eh, mil gracias de verdad al Teatro Mundo Seca por eh, esta muy generosa eh, colaboración, porque es muchísimo trabajo, tres meses y muchos ensayos, todos están trabajando y vienen hoy, Después de trabajar y después de cuatro noches en, en Puigirola de, de lleno total, ¿Verdad, no? no tengo palabras para daros las gracias. Eh, luego también a Andalucía Lab porque nos ha cedido esta sala tan bonita y de verdad nos ha ayudado muchísimo. Aquí está eh, Dolores, no sé si me escucha aquí, que se ha quedado después de su trabajo, nos ha donado estas horas. Eh, de verdad. gracias uh, Dolores y gracias a Andalucía Lab. Y, uh, y también a La Roche, porque ahora nos espera un cóctel súper, súper delicioso, súper rico. Eh, como sabéis, yo soy la, la presidenta de Dixia, pero yo sola, por supuesto, que no, no puedo hacer nada. Y hay un gran equipo atrás que hemos trabajado bueno, desde enero eh, para hacer posible este evento. Entonces uh, pido a Carlota, uh, por favor, Susana, a Rocío. María José, venga por favor, vení. Y tenemos que para la Sí, sí, claro, para sí, ti, y si tenemos una enfermedad, si no, nada, nada, por favor, hay su dinero, si, y a ver si puede salir Dolores también, aquí, por favor, hacemos una foto, aquí